la onda qué onda? Pues nada, vamos ahí Platicando, echando desmadre ¿Cómo te fue de vuelo. Pues ayer okay. ayer pero pues, se canceló el vuelo ayer y lo cambiaron para ahora y se retrasó hoy. Sea, andaba en, en Indianapolis. Ajá. ¿Tienes a, a trabajar nomás de.? Vengo a, la, a tramitar la visa. Ah, ok. Esta fecha siempre la vengo a tramitar. ¿Tuviste otras temprano? Sí, hice. Tempranito a Pati Chapoy. Chapo... Ah cabrón. <ríe> y luego hice a Sebastián Yatra. Ah, ya. Yeah, yeah. O sea, hoy estuvo variadito. Ya estuvo Periodista, este, cantante y. Ya estuvo Sebastián. ¿Y tú cómo vienes? Yatra, no. No, estuve... no es la primera vez. Eh, ¿El micrófono se escucha? Te escuché bien. Sí. Okay. Okay. Grabando. Grabando audio, grabando video. Regálame una marca, por favor. Señoras y señores, Andrade Almas al volante con los escorpiador. <risas> ¿Qué transita? ¿Qué? ¿Ahora qué quieres? Que si sí se lo ponga con la alarma. Ah, sí, que sí te lo pongas porque <risas> si no, no va a dejar de chingar Entonces esta no mano. me muero. Sí, sí que, que no quiere que te muera todavía. Nos están grabando ya. ¡Alex! Pero tú todavía no, eres? no traes ¿Cómo? máscara. Entonces, no, nada no. de lo que digamos ahorita será usado hasta, hasta que contra. se ponga la máscara. Hasta que... Sí, ¿Y que empieza a hablar así? Cuando empiezo a hablar así es que ya está ¿Cómo? No sé de qué estás hablando Mientras no se preocupen Ya se apagó esta No, así es, es de las ah, nuevas tiene sí, Un 10 es de las nuevas Touch Loba Touch, touch, Hola. touch Mi cuerpo es touch Muchos youtubers. No Ay, ya valió madre ¡Hola, su ¡Qué gusto volverte a ver! ¡No mames! Eh, llegué ayer okay. Y me voy mañana Voy mañana a la noche a, a Los Ángeles Yo me voy pasado mañana ¿Para dónde? ¿Para Los Ángeles? Sí, voy a... Eh, tengo que tener un canal de cine Que ¿Sí? se llama Combo okay. Entonces voy a la premier de Hawkeye ¿Te gustan los Avengers y eso? Ah, pero no sabía de Hawkeye ¿Cuál es esa? La del... del arco Ok Hicieron su propia serie Es que parece, yo siento que sacan un Avengers todas las semanas Sí, sí No, no, no sientes, así es Cómo sacan tantos Avengers. Sí, ya sé. Ya estamos grabando. Estamos sí, grabando ya. Grabando, ya. ¿eh? ya me agarraron hablando de los Avengers. No, no, no, no. El video que acabo de subir era mentira, era otra persona Claro, este, no sé quién hayas grabado Y no sé por qué te subiste a mi carro ¿Quién eres tú, perdón? Yo soy Santiago Santiago Qué Ah, ¿eres TikToker seguro? TikToker A huevo, ya A ver, bailale. ¿Cuál es que? Me las sé todas Me las sé todas ¿Ya estás? Porque luego agarras en la pendeja a mi camarógrafo Dale Ahora sí Ahora sí, ya yo. Pos, qué pasa, escorpión no, no sé, ah, no mames, ya eres bien chilango Te tú? demoraste bastante en invitarme No, es que tú eres Un pinche ocupado, cabrón ¿Cuánto llevas montando gente aquí en el carro? ¿Cuánta gente has montado aquí Ey, en el carro? El primero fue eh, ¿Qué fue? Fue Hernán Cortés, no sé si lo ubicas Hernán Cortés, el sí, conquistador sí, Exacto, muy junto bien. con la Malinche Lo hicimos en pareja esa vez También soy a Cristóbal Colón en ese Cristo, tiempo ah, ¿Vos cuántos años que tenés? Julio, es que soy eterno, yo soy ah, mortal. ¿Y por qué me dejaste tan hasta el final? Ah, pues porque estás muy chavo Apenas vas pegándote, yo tengo entendido que tienes como ya... Pasado mañana cumples Dos días de carrera discográfica, ¿no? <risa> es verdad. No, casi tres. Va a estar a un día de cumplir tres. <risa> Sebastián Yatra al volante con el escorpión dorado. ¡Oh! ¿Tú me dices, mi George? Espérame, amor, a a checo el audio. Dice, sí, señor. Sí. ¿Dijiste palabra, mi amor? Monty. Oh. <risa> <risa> <risa> ya salió el este peine. Es el peine muy <risa> Yeah, oh, me no cariño yo, chuti. <risa> <risa> mi amor, y que bonito se llevan. Esa <risa> es una relación muy Eric, ¿Me hablas 1 2 1 2 1 2 1 2. Sí, sí, probando, Andrea, sí. Por favor. Hola, hola, hola, 1 1 1 1 1. Escorpión 1 2 3 4 5 6 7 8. están casados o ¿se, se llaman ¿Dónde la Y era la rubia rata con descojando la cola. Seguimos en el mes de los enamorados. Socia, ¿qué quieres? Escucho, Uno, dos, tres. A ver, tú, cuatro, tres. señores, aficionados si no es que viven y a la intensidad del fútbol, ahí está. Tuya mía, tuya mía, que chingue ese modo el Martinoli. <risa> ¿Te escucho? El Martinoli, no me escuches. No te escucho, no. A ver, ¿Por qué eh, no me espérame, déjame ver tu body de tu micrófono. A okay, ver sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Dónde está el ¿Ya? ¿Ya? Ya, avisa a mi ¡Una va a llover, Gabriel! ¿Qué? ¿Por qué tienen caras así como... Pues como que están amputados los dos? No era fuerza de venir, ¿eh? Si no, pregúntenle a Martín Bien, has dicho que no ibas a traer mediocres, señores de televisoras mediocres, si no hubiera venido ¿Qué te pasa? ¿Quién es este? ¿De qué te lo ¿Eres el perro Bermúdez? Sí, es el perro Bermúdez ¡Una silla va a llover, Gabriel! Esto se ve todo, ¿verdad? Sí, sí. Okay, porque yo estoy así como. Sí, sí, sí, es guay. <ríe> ok. Ay, que me mentira, esto de tecnología. Yo solo hago bailes de 15 segundos. <ríe> Ay, ya le no pegan mejor. Ni al caso, Ricardo. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¡Ah! Cabrón, no mames. <ríe> ¡Ahora sí! Ya llegó la hora de la jugosidad, la hora del peluche en el estuche. Y mira, nada más se vino a con ad mucho pinche peluche en el estuche. <risa> ¡Cuno está al volante con el escorpión dorado! Ay, no, gente, esto nunca me lo esperaba. Nos despedimos con el grito de garra, ¿te lo sabes? Peluche es? en el estuche. Peluche en el estuche. Hola. ¿A poco ya terminamos? No preguntaste si me. Pues <risa> <risa> <risa> le borras eso, yeah. ¿Le borras eso? No, no, no, no. no. ¡En exclusiva! No, no, no, no. Andrade se cogió no, no. apagando. No, ¡No, no! nos no, no, no. despedimos con el grito de guerra! ¡Una, dos, tres! ¡Peluche, peluche en el, el estuche! estuche. <risa> ¿Perdón? Y nos vamos a despedir como, con un grito de guerra, aunque no tengas peluche en el estuche, lo vas a gritar como si tuvieras y mágicamente hasta te va a crecer. Okay. ¡Una! Dos, tres, peluche, peluche en el estuche. estuche. No, pero es con peluche en el estuche. Ay, ¿con, ¿Cómo, cómo? Con peluche en el estuche. Con peluche, no? quieres que ponerle con? Porque yo quiero que salga. Ah, con peluche. Okay. Una, dos, tres, con, con peluche, peluche en el, en estuche. el estuche. Sí, porque me, me salió Oye, la almelá... Ya se le hizo más melena. <risa> ¡Perfecto! ¡Ay, qué loco! <risa> Nos pusimos introspectivos, socialistas. Socialistas. Oye, yo oh, pensé man, que iba a salir yo aquí todo. más quemada y cancelada que antes. <risa> no, ¿Me regalan la foto para Sí, señor. Aquí. Obvio. ¿Aquí mismo? No, va. Vale. Ah, ok. ¿Pero ya es... me quitas los micrófonos o estos se los dejo? Sí, no, ya. ya te puedes quitar. Ah, es que se me atoró el cable en una perforación. <risa> <risa> se me iba jalando todo el camino. Oye, si yo subí, digo, si yo grabé cositas ahorita que estamos en la calle, ¿si ¿sí yo lo puedo subir de una vez o me espero a que salga todo? Eh, yo diría que te esperes. Va. Y para que aprovechemos cuando subamos ya que esté... Sí que subir todo lo que tengamos. ¿Cómo lo paro? ¿Con pausa, no señor? Desbloquealo. No, déjalo ahorita ahí. Ahorita yo lo... Ahorita desbloqueo todo. Ay. ¡PELUCHE EN EL ESTUCHE! ¿Qué es esa mamada? Tienes que gritar se peluche en el peluche, estuche ¡PELUCHE EN EL ESTUCHE! ¡PELUCHE EN EL ESTUCHE! ¡Yo no tengo! Sí. Las no soy, que traes arriba! ¡Soy la lampiño, fe. pendejo! Los, los, los, los guapos somos lampiños ¡Ya <risa> <risa> no me deformé, cabrón! ¡Corte! <risa> ¿Le apago o no le apago? ¡Ya apaga la pala! Pinche mamada, señor! Me Pérense, no, ¡No se quitan las manos, ¿Sí? La ¡Sí me cansé, güey! <risa> abajo, ¿no? sí. ¿Abajo? ¿La foto? La foto abajo Mira, ahí un perro, ¿no? Ahí un perro de verdad Bien puerto, como para que ya me separe de ella. Listo, nos despedimos con el grito de guerra. ¿Cómo dice? Una, dos, tres, peluche en el estuche. ¿Por qué me hice esto otra vez? ¿Qué te hiciste? Pues venir a este <risa> espacio. No mames, porque quería ser famoso. Se sabe, hermana, se sabe. Esto. Dios, Dios las bendiga, hermana. Corte. Ay, se me dio. Ah, ¿Qué ah, man, ten, levantando el rating No, ya tengo El injerto el Pues pásale el... tantito al... sí. Bueno, Listo. sí, eso sí Soy bastante más peluda que... Ay, cómo he gozado Qué rico sí. man, Muchas gracias Ya se pone serio Muchas gracias Después la si, de la sé, Muchas gracias, gracias de verdad. Muchas, muchas gracias. Nah, para. Nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? No. Peluche en el estuche, tienes que gritar conmigo. Okay. Una, dos, tres. Peluche en, en el estuche. estuche! Los queremos, <risa> un abrazo. Ey, Huevos. gracias por esto. A huevo. Ya tienes toda la pinche el poder. Yo estoy... el pinche poder. Tu mamá me ama, pendejo. Por favor. <risa> La foto nada más para, sí, señor. Listo. ¿Ya apagó? Ya. ¿Cómo es la foto del Oye Para la miniatura. ¿Cómo es? Para la miniatura. ¿Y todos... es aquí o? Sí, aquí ah, abajo bajito, no. Hacemos ahora. Oye, estuvo brutal, mil gracias. Gracias, Padre. Oye, la verdad sí me emocioné con que me hayas oye, dado oye, el. Oye, el sombrerito con que me hayas dado la máscara